La pregunta del día es, ¿teme usted posibles repercusiones por relación tensa entre Estados Unidos, entre Estado Islámico y Estados Unidos? Bueno, lo, lo que pasó ahora en el día de hoy es eh, sintomático, es quizá un caldo de cultivo para que eso pase. Y aun cuando no pasara, la relación iba a ser tensa. Lo que puede ser ahora es una relación de guerra, ahí sí, pero tensa iba a ser por la situación. Los norteamericanos Totalmente. se descuidaron, se les fue de la mano el asunto y se dejaron eh, quitar, digamos, ¿no? lo sacaron de ahí a la, a la patada y eso tensa la relación. Exacto. Uh -huh. Cuidando el aeropuerto, pero sin embargo le hicieron una, una, una exactamente una bomba y esa bomba, bueno, muy bien, señores. Vamos a, vamos a continuar entonces con el contenido de nuestro programa. Eh, el tema de hoy, ambiente internacional está tenso. Atentado suicida junto al aeropuerto de Kabul, eso es, en Afganistán. La rama afgana del grupo terrorista Estado Islámico EI reivindicó este jueves un atentado suicida que ha dejado decenas de muertos en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, según un comunicado de esta facción radical difundido a través de sus canales de propaganda por Internet. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves que su país, no perdonará a los autores de los ataques contra el aeropuerto de Kabul, a quienes perseguirá, perseguirá y les hará pagar por los atentados. Visiblemente afectado Biden dio un discurso a la nación después de que 12 soldados estadounidenses murieran y otros 15 resultaran heridos en los ataques contra el aeropuerto de Kabul por el grupo Estado Islámico, quien ha reivindicado el suceso. Muy bien, ahí están las imágenes de apoyo. Ustedes han visto, ahí está el presidente. El presidente al final, como que lloró, como que se sintió tan afectado, ¿verdad? Que bajó la cabeza y se, se derrumbó en el podium y parecería como si estuviera llorando. Bueno, eh, algunos dirían, eso no es muy adecuado para un presidente de esa nación, pero bueno, es humano, ¿verdad? Claro. Muy bien, señores, vamos a saludar a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días, amado Carolina, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez, y estaremos compartiendo con ustedes este espacio de mañana. Bueno. Te veo ahí con un, una chamarra. Una chamarra, <risa> lo usan los italianos y, y otra clase de gente que luego te digo. Bien. Carolina. Ay, Dios, mi amado no es Muchas fácil. gracias por el piropo. <risa> <risa> por el primero, no, no, ¿verdad? Para el segundo, ¿verdad? Por el segundo. Por el segundo. Ah, ok. Me cuenta ahorita más. No, no, <risa> sí, sí, sí en, el, en el receso. Bien, mire, eh, realmente es una situación muy difícil la que estamos observando eh, en Medio Oriente, y sobre todo en Afganistán, en lo particular. Y de hecho, hace unos días hablaba de este tema. Me preocupa muchísimo, me da mucho dolor ver cómo tanta gente sufre, tantas mujeres, niños, padres que han entregado a sus hijos pequeños para que salgan de, de su país, entregárselo prácticamente a desconocidos, a que vayan a bases de refugiados. O sea, imaginarse el dolor y lo que está pasando allá, eh, no hay forma de, de sentirlo, eh, lo que están viviendo plenamente estos ciudadanos. Una de las cosas que debemos de destacar acá es la tensión que se vive en Estados Unidos, la que recae sobre el presidente Biden, todo lo que pueda acontecer a partir de la fecha en que él decide retirar sus tropas y que los talibanes asumen el mando casi en su, en su totalidad. Solo hay una ciudad o una provincia que no está al mando o que no está, eh, vamos a decir, en poder de los talibanes y que ha sido una de las ciudades emblemáticas que ha luchado en contra de este régimen desde los años eh, en que ellos asumieron el mandato en Afganistán, eh, que hay que destacar que fue muy cruel, muy violento, y por eso el temor de que ellos volvieran a gobernar este país. Todo lo que re, todo lo que pase podría recaer, y de hecho, ya, de hecho ya había gente culpando a Estados Unidos por la situación que se dio de que los talibanes asumieran la nación cuando eh, Biden decide retirar las tropas. Esto acontece, la muerte de estos, son 15 los soldados caídos, eh, un, es algo muy grande tanto para Estados Unidos y para quienes están al frente de toda esta lucha. Más de 60 civiles. Sí, otra de las cosas, amados, que debemos de destacar es el plazo. Es el plazo que le han dado a quienes están o estuvieron allá haciendo servicios, trabajos. Hasta el 31 de este mes de agosto fue, si se quiere, eh, una prórroga, un acuerdo. Eh, que se le da a quienes están en esta en esta nación para que salgan eh, dicen ellos que no serían responsables de que quienes a la fecha eh, el Reino Unido eh, los periodistas Estados estadounidenses todo el que esté allá que deba de salir ya sea porque ha trabajado ya sea porque haya trabajado para naciones como eh, los Estados Unidos y demás periodistas, gente que hace servicio a favor del antiguo gobierno, pues debe de salir de allá, porque las consecuencias sabemos cuáles podrían ser. Otro de los aspectos que nosotros debemos de destacar sobre esta situación tan difícil que se vive allá es que supuestamente, supuestamente, hay que decirlo porque imagínense, gente tan radical, Tan radical, violenta, eh, es muy difícil lo que usted pueda creer. Ellos han dicho y han hablado de que el régimen no será como en años eh, anteriores, cuando gobernaron la nación. Uno de los aspectos es que más eh, ha preocupado es estos. Derechos logrados, esos avances un tanto limitados pero muy significativos e importantes que ha tenido la sociedad afgana, sobre todo las mujeres, las niñas, ese derecho a estudiar, ese derecho a ser, si se quiere, seres normales, eh, a tener acceso a la parte laboral, a la parte social, de convivir como seres humanos, no de que la mujer es un ser extraño, de que no puede ser vista, de que no puede eh, tener una vida como un ente social, que es propio, natural, de los seres humanos. Derecho sencillamente es como hacer acuerdos comerciales de ir a las escuelas, de ir a las universidades, de que tiendas donde habían mujeres, eh, si se quiere, como imagen de las mismas han sido borradas. Vimos una imagen, señores, de un comediante que hacía fábulas y que antes de entrar el régimen eh, se había burlado de manera... Eh, de enfrentar en, en sus en sus chistes o en su, en, su, en su modo de vida de la de, de hacer arte. Se había burlado de los talibanes, señores, sencillamente fue fusilado. Y ahí se ve el video, cómo con, con armas largas el señor está en un vehículo y sencillamente pues lo fusilaron, lo mataron, estas son algunas de las cosas que nosotros podemos eh, ver, ver qué es lo que sale, o sea, es lo que sale a los medios internacionales de lo que está aconteciendo allá, pero la realidad y lo que se oculta, y señores, cuando ellos asuman el mando de manera, si se quiere, total, ellos hablaban de una transición pacífica, pero era lo más conveniente, hacer una transición pacífica para que no se, no se viera tan impactante eh, ellos, ellos asumir y tomar el control de la nación ahora, cuando esta gente esté sola, cuando pase el 31 de agosto y que ellos tengan todo ¿Qué controlado, ¿qué va a pasar gracias, con este Carolina. país? Y lo último, amado, mucha gente pidiendo a, a, a los G7, a los que gobiernan, si se quiere, el muchas. mundo con políticas, pidiendo que no los abandonen. Bien, muchas gracias, Carolina Francis. Bueno, mire, ciertamente que debía ya llegar el momento en que nosotros tocáramos esta situación. No, no es ajeno. Claro. Si medimos la distancia en tiempo para llegar a Afganistán, pareciera que es una eternidad. Pero hoy día la, la humanidad está más que cercana. Todo lo que suceda en cualquier punto del mundo, con la facilidad de conexión y de viabilización, eh, con la parte de... Amado, okay. con la parte de de, la, de lo que tiene que ver con la integración de las naciones hoy día. Nada no es ajeno. Y cualquier cosa que sucede en cualquier parte del mundo, nosotros la recibimos in, en, en, al instante. Pero la may, lo más importante es que la... la Unidad de la humanidad Siempre va a tener Que ser Ponderada No importa que Si no nos ser. conocemos no Es un ser humano Que ha perdido la vida en un proceso De idealización De una religión extrema Porque Uy. sabemos que el Islam No es para matar Sabemos que eso no es el Islam pero este grupo terrorista ha asumido, usando el nombre de Alá, en vano, porque no producen bienes humanos ni la paz, sino que producen, en nombre de Alá, producen bienes de desastre, diría yo. Entonces, me ha preocupado el modo en que la retirada ha perdido efectividad de asegurarse que ha dejado un Estado verdaderamente organizado como fue en principio el plan de los Estados Unidos o el proyectado por Estados Unidos al mundo. Sabían, hemos sabido siempre que nunca es saludable la inclusión a otro Estado de botas o de militares Extranjero. Entonces, hoy día vemos que fue infructuoso. Apenas una semana de iniciada o, o de terminada la gran parte de retirada, el gobierno afgano, que se suponía había sido restablecido con formación de militares para la protección nacional, con armamentos, más de 600 mil armas en distintos en distintas modalidades, pero automáticas y de asalto, más una cantidad importante de 46 mil o 76 mil vehículos blindados de guerra y tanques, y por otro lado, aéreo, y por otro lado, alrededor de 126 mil equipos de comunicación sofisticados, Hoy día el talibán tiene el control, incluyendo las armas de Estados Unidos. Uno se explica por qué Estados Unidos ha permitido que esto suceda. ¿Usted sabe lo que es eso? Aparte de insurgentes, de, de, de, de terroristas y, de, y demás, y de asaltar el Estado afgano en la cual... Nunca hubo una conversación con el Estado afgano sino Estados Unidos con el Talibán. Y eso creo que Biden, al momento que se desploma, como dice Amado, se identifica una debilidad garrafal cuando ha sido la nación del símbolo de la seguridad o el gerdame de la seguridad mundial. Biden, en sus manos, está la suerte de esto Y a mí, la verdad que me preocupa en la forma que Estados Unidos, de una forma, no sabemos, hasta parece implicada o, o, o de acuerdo soterrado que el mundo no conoce, porque no creo que se pueda utilizar o invadir un área ocupada por los norteamericanos, ...que tienen tanto bueno. que perder y hoy día hay soldados que dicen que valió, que no valió la pena Bien. esos años en Afganistán. Mira, el problema con los norteamericanos... Eh, de hoy, porque recuérdate que es un nuevo gobierno. Sí, pero es de toda la vida, siempre ha sido así. Pero parece no que tiene un, no, una eso, fórmula distinta. No, no, no, no ha cambiado. Estados Unidos no es una nación que va a cambiar de un día para otro. De hecho han pasado presidente, incluso un presidente negro, por primera vez en la historia, y Estados Unidos ha mantenido eh, la misma actitud, con algunas modificaciones leves en su política exterior. Pero los norteamericanos han tenido la, en su actitud, en su posición de la gran potencia mundial, de alguna manera han querido eh, eh, narigonear a todo el mundo, y eso le ha hecho ir, por ejemplo, el caso de Vietnam, en Vietnam fracasaron. El caso, por ejemplo, de Cuba. Nunca han podido cambiar la, el estado de situación en Cuba. Eh, porque los norteamericanos entienden que ellos tienen que, de alguna manera, ser la cabeza del mundo o quien, de alguna manera, traza el camino del mundo por ser la primera potencia mundial. Que eh, Eso ya está por verse en este momento. Eh, real y efectivamente... Sí. Habrán hecho, hizo, hicieron los norteamericanos en Afganistán lo que debía de hacer una nación que acude a, en ayuda de otra y que tiene mucho más poder en todos los sentidos eh, para ayudarlo a salir de una situación con un grupo eh, eh, eh, eh, extremista. bélico, extremista. Eh, extremista, exacto. Yo pienso que los norteamericanos. Cuando llegaron a Afganistán, básicamente lo que hicieron fue aprovechar las circunstancias económicas que le proveía a esa nación y se olvidaron de crear las circunstancias, la base fundamental para que esa nación pudiera desarrollarse por sí sola y pudiera de alguna manera su población entender el peligro de que los, los, los, los eh, talibanes volvieran a gobernar o que estuvieran yo te voy a decir una cosa. No hay no hay nada que lo di, no lo han dicho, pero no hay que dudar que desde adentro se le, se le abrió una puerta. Hay un arreglo. Claro que sí. Es lo que yo percibo no, porque no, no, no, cómo es posible que, que Estados Unidos se presente ante el mundo con esta de, con esta cierta complacencia porque estaba en retirada, obviamente. Y apenas una semana de retirada, cuando se supone se había construido un Estado, un presidente, un vicepresidente, un ejército. Lo asumieron los talibanes. Eso no es... Eso es de un día para otro. No, no. Yo a mí me, me resulta... Eso fue un proceso Entonces, que vino dándose... Biden, en la reacción de ayer, no me causó ningún tipo, al contrario, debilidad y preocupación, porque de hecho, para mí, en mi concepción, se, has, se ha hecho necesaria la presencia norteamericana en la representación internacional por la seguridad, por la paz, por la democracia, es que aunque, lo utilicen, no eso. aunque lo utilicen por intereses, uh -huh. lo que dan y eso es estamos lo claros, Los que llegan a los sitios claros. a buscar si hay oro, diamantes, petróleo, todo eso. O sea que ustedes me recuerdan eso de la, eso, es, eso es poesía, eso de que sí. la paz mundial es un embute, lo que la gente que más guerra han hecho son los norteamericanos para obtener otras cosas, <risa> y, y a costa de la muerte, y <risa> no se le da, y no se le dice terrorismo, se le dice guerra pero es una forma de, de terror Bien. al entrar en un territorio extranjero cuando se tienen intereses el tema aquí es el tema aquí es sí. el tema aquí es qué pasó Esa en realidad que los talibanes volvió, yo, yo volvieron yo pienso que hubo alguien que abrió la puerta por lo menos la, la, la, le dejó la puerta a trujunta como dice trepatine o sea se la entreabrió pero algo debió pasar porque no es verdad que eso iba a pasar sin que desde dentro hubiese algún nivel de complicidad, algún nivel de relación. Eh, si mañana tumban a, a Nicolás Maduro, ahora que estoy mirando a, a, a chamo. <ríe> al chamo, deseo tumban es. a Nicolás Maduro, un grupo de Guaidó de afuera, ¿verdad? Armado, y lo tumban y lo sacan del palacio. Olvídate que alguien en el palacio dejó una puerta sin petillo. <ríe> Para poner un ejemplo... Eh, o, o a alguien, no le siguieron nada. Eh, exacto. Entonces, ahí, ahí ahí yo pienso que ha, que ha habido eso. Ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar? Yo pienso que ya el, el, el acontecimiento se ha dado, ya la situación está, se ha presentado, ya no es momento de lamentarse. Eh, pienso que lo que tiene que hacer el mundo es bloquearse en el sentido de convertirse en un bloque que le exija a esta gente la vuelta a un sistema más equilibrado y de alguna manera presionar para que la situación no sea como lo que acaba de pasar en el día de hoy, para que, la, para que las circunstancias de esa nación se enrumben por otro camino. No importa qué gobierno se den, pero que se den un gobierno. No importa a quién pongan, pero que pongan a alguien que respete una serie de principios y criterios. que eh, ellos malinterpretan un, una, una, una religión cuando en realidad yo no creo que ninguna religión mande a matar gente, ni a, hacer, ni a bombardear a nadie, oh, ni a tirar bombas. O más bien a, <tose> a radicalizar el, el aspecto de la profecía de, o de sus profecías, es decir, de que le profesen a esa sola religión. Incluso eh, los talibanes reniegan a que el mundo islámico o el Estado Islámico que es lo que pretende precisamente que toda la parte de esos territorios se conviertan al Islam, pero no son terroristas, sino que sean estados eh, en su ámbito, pero islámico. Eso no estuvieron en la negociación. Y a los talibanes no le, no le interesa, porque ellos no van, ellos, esa no es su línea. Y es una... Es una, un, un, uno, una especie de ramificación de ese Estado Islámico que pretenden ellos establecer, pero a su forma. Entonces, imagínate tú un Talibán que ahora tenemos nosotros que pensar qué cosas debemos de atender con la presencia del Talibán como, como un Estado Talibán en Afganistán, como un gobierno, porque... Si se pierde el control de ese grupo radical, tomándole Mire. la palabra tomándole la palabra al presidente ruso que advertía que él no va a aceptar en su territorio, Por entrada, las que tiene. entrada de afganos que más bien pudieran ser terroristas vestidos o disfrazados no, y también hay una cosa, si sí, esos refugiados de alguna manera tienen algún interés para los talibanes y ahora veo que acaba de incluirse en la fiesta el Estado Islámico, una facción del sí, Estado Islámico, que terrible. es una. El Estado Islámico es una, ¿cómo te digo? Una versión, una versión de la interpretación del Corán, desde el punto de vista político Correcto. y social. O sea, eh, entonces ese Estado Goberán, Islámico. Bajo ese, eh, eh, que en la, en la, eh, son, es una parte muy radical y están dentro de los talibanes que tienen otra visión del Corán pero que tampoco es tan suave no <risa> se llevan. no, no, no porque, porque a veces están juntos pero no eh, no, revuelven. no revuelven entonces, pero mutuamente como que se apoyan cuando sea necesario, ahora bien si eso si, eso, si ese radicalismo se mantiene, van a pasar muchas cosas miren los lo, las posiciones radicales nunca han sido buenas. Para mí, uno de, de los acontecimientos históricos en Latinoamérica más dolorosos fue la muerte de Roque Dalton, el, el famoso poeta llamado, poeta uruguayo, llamado el poeta maldito. Roque Dalton era poeta, pero era comunista. E incluso Roque Dalton estaba, perteneció a los Tupamarup o a los Tupamaru. A los Tupamarus. Y en una ocasión dijo, en una no sé si lo escribió lo dijo en una entrevista, es, el, el comunismo está soportando toda la mierda que le ha echado encima Stalin y eso no le gustó y lo mataron. Su propia gente lo mataron porque él se había radicalizado y eso no le gustó a ellos y lo mataron. Entonces, Roque Dalton eh, es un ejemplo de que lo radical siempre crea grandes dolores y grandes situaciones Mira. futuras que no son muy adecuadas. Interrogantes. Venga al micrófono si usted Mira. quiere hablar. Interro <risa> Interrogantes. <risa> Llegado el día 31 del mes, fecha puesta junto... ¿Ya eso es a... mañana? No, no. No, no, el lunes. Juno, junto. No. Mañana, el domingo, ¿no es? Es decir, estado... El eh... ¿Lunes o domingo? El lunes, ok. El martes. El que Estados ah, Unidos martes. haya aceptado estos términos es otro tema preocupante. Sí, pero... Aparte no, de que... No le quedaba de otra No, pero no, espera. No <risa> pero de mira Americano. el mensaje que le dan ayer con una, en, en grupo de personas tratando de entrar al aeropuerto uh -huh. para, para tratar de salir de... Uh -huh. encuentran la muerte con sí. unos individuos que a la vez de la tregua que se suponía... No dudo no, yo. No fue aquello que lo dieron, fueron los talibanes, eso, ahí es que ellos se pegan. <risa> Correcto. Es decir, Por eso, que eso... Tú dices, ellos están juntos y a veces están enfrentados y a veces Entonces, están Entonces, ellos haciendo su desastre con la gente que humilde que está tratando de salvar su vida. Civiles. Civiles. Eso es atroz, eso es un eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces, cuando uno hace así y se pone a ver este panorama, sabiendo lo que ha sido Estados Unidos o lo que nos ha presentado como, como el poder, el Estado más poderoso del planeta. Uh -huh. Y que se den estos asuntos estando en el territorio y siendo lo que han organizado el territorio. O sea, de cuidado. Y entrada de esto, introspectivamente. y a la vez un acuerdo de días para que saquen lo que puedan sacar, no me imagino... Todavía, ¿qué pasaría el 31? Muy probable que cuando el descuido comenzara, haya terminado el ese descuido, ese plazo? es muy probable con que el descuido radicales. comenzara con Obama. Continuar, pero pareciera que lo están correteando. Estados Unidos saliendo como, continuara con Continuara con Trump y el último mono es el que se ahoga, dice un refrán, Bueno, de hecho, Trump mantuvo el control y hizo de ver que Estados Unidos ya no era necesario. su existencia en el, el estado eh, eh, en, en Afganistán. Afganistán. Vamos a presentar. Eso fue, que ese fue el gran, la gran debacle fue esa. Entonces, pensar que no. Pero mira lo que está resulta que Trump, según datos del Vaticano, es eh, de un o un asobispo, que luego se lo voy a pasar a ustedes para que lo analicen. Era el único que tenía control de una élite que sí quiere imponer en el en el mundo un control ¿Qué es lo que estamos viendo con el, con el coronavirus, con las vacunas, con la, el modo de comportamiento? Ya, de hecho, es un hecho que los pasaportes de vacunas son una realidad. Tú no vas a poder viajar si no tienes vacunas. Escúchame, Francis, ¿qué era lo que tú decías? Eh, eh, no, Sí, ah, no, no, no sino, hay un, un dato que quiero presentar. Ah, okay. sí, ¿Te parece bien? Sí. Mira, eh... 105.000 personas han salido de Afganistán, este dato lo presenta el país, este periódico español, de hecho el presidente de España, el señor Sánchez, estará refiriendo eh, a su nación y al mundo, porque es un asunto eh, eminentemente internacional. 105.000 personas han salido de Afganistán en medio de esta crisis, señores. No puede uno imaginarse eh, lo que deben de vivir eh, estos ciudadanos. En busca de, de, si se quiere, cierta una, seguridad, una paz, cierta garantía. De país, Dejar a ver, a ver, todo y si va a dónde va. O sea... Con hijos, a lo mejor chiquitos. Es reflejar esta es imagen de la vivencia que se está dando por allá. Terrible. Y es terrible. El, en el día de pasará? ayer jueves, Francis... Solo eh, los americanos, Estados Unidos sacó 12.500, solo en el día de ayer. Por otro lado está que desde el, desde el aspecto fronterizo, las vías o las maneras que ellos buscan de salir. Por otro lado, eh, como decía, España está buscando y estará solicitando el apoyo internacional. Señores, pero lo preocupante de todo esto es que supuestamente se tiene hasta la fecha del 31 de agosto, hasta el miércoles. Ahora podrán salir los que se queden allá a la hora que no. esté totalmente... Esa es mi pregunta, porque que es que cuando totalmente... termine ese término, ¿usted sabe qué pasó? Pues cuando termine el plazo... El G7... El G7... G7 Imagínense usted. Mira, Carolina, el G7, que es es uno de los grupos más poderosos, sí. le pidió a través del Reino Unido que, que dieran más tiempo. ¿Y le dijeron que no? Que no. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando con una, como una, yo digo, un error del proyecto de retirada? Lo podemos llamar así, un error del proyecto de retirada dejando a la suerte a un pueblo que hoy día se convierte en la base militar más importante del mundo talibán. Mira, hay un aspecto es que, que podríamos evaluar, Francia, cuando tú, France, cuando tú un, hablas de eh, error, error. tú dices, bueno, pero eh, tenía la, los Estados Unidos, tenían es Todavía error, dándole un poquito y, de... que los haganos se fueron, eh, incluso el presidente montó su cuadro... Un bueno, año y la, la justificación de en principio... Y que, que son casi dos décadas, Francia, La, la justificación Unidos, en allá, principio de Estados Unidos fue que ellos no quisieron defender su territorio. Yeah. Y ellos no podían Exacto. asumir la guerra de otro. Entonces estamos, Eso hablando, es de pero, años, estamos pero, hablando de 20 años. Estamos hablando de 20 años. Donde se me cambió la, la torta. Ajá. Donde se abandona todos esos pertrechos militares nuevos que hoy están en poder, incluyendo uniformes. Y, ¿Tú no sí. ves los, los, los talibanes? Las ya no armas. andan con esa sábana encima. <ríe> <risa> y las ya armas. Bien. Ten cuidado, ten cuidado. Y el armamento. <risa> y, esta gente ya está y el armamento. en las redes. Es y la vaina. Cuando tú vienes a ver, De fabricación americana. Vamos a tirarle una ya bombita, ya no Francis, que, por que está hablando mucha vaina. Pero de quesábana. En, <risa> en ese sentido. <risa> vamos todos nosotros. vestidos <risa> vestido ya de, de, de, de militares. Mire, norteamericanos. Va, vamos a, a evaluar este aspecto. O sea, en el caso de, de, de tirar de error o de culpar a Estados Unidos, más allá de sus intereses, estamos hablando, señores, de. De una intervención, de una guerra, de una búsqueda De que a través de, de las iniciativas de Estados Unidos en Afganistán Crear las condiciones para que el país avanzara Que logró si se quiere avanzar un poco O sea, qué tan sostenible era para ellos como nación O sea, cuántos años iban a durar, un siglo O sea, hay un momento en que tú sencillamente dices Bueno, me debo de retirar Además, una de las cosas que yo he dicho Que esa frase la usó Trump o sea, Estados Unidos no es ni debe, ni debe de ser los policías del mundo. En todos lados quieren meter la nariz, pero ellos no son los policías del pero mundo. Se ha creído que son los policías ¿Que se del se mundo. Que son vida? como ha pasado aquí en América Latina. O sea, que quieren intervenir, quieren. Ellos entienden que ellos son los que deben de resolverle a las naciones, no los países. Sus ciudadanos son los que deben de resolver sus problemas se, entre ellos. Se le pusieron los huevos a Chele en el 62 cuando cuando Rusia emplazó. Eh, Armas nucleares en Cuba, cuando Nikita Cruchó era el presidente del Partido Comunista y jefe del gobierno. Y entonces eso creó una situación de tensa en Latinoamérica, bueno en el mundo, pero en Latinoamérica sobre todo. Y finalmente Nikita decidió retirar los misiles. Los cubanos salieron a la calle y decían la siguiente frase niquita mariquita, lo que se da no se quita <risa> Entonces sí, señores Nikita, Mari, mariquita, lo que se da no se quita <risa> Niquita, mariquita, lo que se da no se quita sí. Entonces, no se puede... Porque en ese tiempo Fidel estaba No mariquita. se puede andar culpando a que son los responsables de lo que esté pasando allá Porque o sea, si el presidente sale corriendo y no le caben el dinero en un avión sí. ni los sí. vehículos ¿Qué va a hacer el otro? Pero por Dios, entonces como no, pues, no está uno allá abajo, cuando el avión arrancar echamos. No está uno allá abajo. Y lo con que un significa a nivel de seguridad, <risa> amado, ya para ir a la pregunta, lo que significa a nivel de seguridad y de terrorismo, señores, hace 18 8 días Hubo una alarma, una alerta en el, en el Times Square en Manhattan, donde tuvieron que evacuar a sus ciudadanos porque ya se entendía que iba a haber algún tipo de ataque terrorista. Dejen de visitar Estados Unidos, vayan a Latinoamérica, visiten a Latinoamérica. Exacto, vamos la gente a Bolivia, va a Bolivia sí. vamos a Perú, a, vamos a Cartagena de India, el, el, al Machu Picchu, sí. a Colombia, y a Venezuela, a ver el Salto del Ángel. No, Venezuela, no. Es que, no, no, amado, yo, es claro. que el dominicano no cree que si no viaja a Estados Unidos no ha viajado Ah, no, no, pero yo, yo hace tiempo que... Ya tú pues superes eso, Sí, ¿no? ya yo superé eso hace tiempo Tenemos una llamadita, Me encanta amado. Latinoamérica Vamos a una llamada telefónica que tenemos mis amigos, adelante, buenos días Buen día, amado Francis Buen día La Hermosa Carolina ¿Cómo buenos estás? Días. Cuéntanos Profesor Pacheco Pacheco Cuéntanos, ¿cómo estás? Estoy viendo lo lamentable y a Nistán. Aunque nadie lo previó por el momento, esos ataques, pero eso estaba planificado. Porque todo el mundo debe saber que ICK es un desprendimiento de la Qaeda Y se le hizo frente siempre al talibán. O sea, que son un enemigo acérrimo Y de ahí la oportunidad que ellos utilizaron para presionar más la situación y el sancocho al talibán. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que es la recuperación de Agánica por los talibanes, lo que no estoy de acuerdo es con la forma que ellos se comportaron y como muchos radicales claro, de ellos mismos están tratando a la población. En eso no estoy de acuerdo. Es que ese es su comportamiento, Ahora, Pacheco. O sea, no hay. Otro. Exactamente, ahí, con eso que no podemos tener de acuerdo ninguno. Ahora bien, Estados Unidos. A ellos no, Y ellos mismos lo dijeron, ellos no fueron a formar una nación, ellos fueron a otra cosa. Ellos en el fondo fueron detrás de los minerales, de instaurar un gobierno títere como lo hicieron. Ahora sí se oye bien. Votaron dos, mil mi, dos, dos millones y más de recursos de los contribuyentes de los cuales nosotros pagamos parte. Aunque no pagó el impuesto allá, pero ustedes saben lo que se da en la economía. Entonces... El objetivo de fondo de los Estados Unidos era apoderarse de los minerales que lo hicieron parcialmente porque nunca pudieron ocupar todo el país. Nunca. Y la otra es que este país colinda con muchos países que eran parte de la Unión Soviética. Pero en el noroeste queda un territorio donde Afganistán hace, hace frontera con China a través del corredor de Wuhan, lo que significa que también la intención de Estado era establecer bases militares cerca de la frontera china para un eventual conflicto en el futuro, ellos poder tenerla como una cabeza de playa para atacar a China desde sí. ahí. Entonces, todas esa situaciones no se le complicaron y la resistencia interna del talibán, que fue el que dio al trate, con tener ellos que salir porque el negocio ya quienes se beneficiaron de esa intervención fueron los grandes este empresarios estadounidenses claro. los contratistas claro. y toda esa gente el Fue así? Magano como tal no recibió los beneficios que le prometieron ni lo van a recibir nunca una migaja, en país. Una migaja algún, chin de, algún chin de libertad recibió la migaja de un poco de libertad un gobierno supuestamente elegido y finalmente quienes se beneficiaron fueron los... Y fíjate finalmente lo que pasó, el presidente salió huyendo con todos los cuatro. <risa> o sea, sí. se aprovecha todo claro, la claro. de, de esa institución. Lo que pasa en Haití, en Haití Pero... es eso, lo que pasa. Tú no oyes que finalmente han dicho que la muerte de Jovenez Mois... Fueron los colombianos de que robaron a buscar Pero, el dinero. Ahora, ahora habría que ver quién preferiría el pueblo afgano, si tener esa esa no, libertad la, la, y la que la se huida, fueran creando las condiciones, si un pueblo que se vaya empoderando, aunque sea de manera lenta, huida, a la, tener esta gente radical que tú que no puedes la decir. La huida de ese pueblo te puede decir si ellos querían o no. Pero yo pienso que todo toda nación, todo grupo humano quiere vivir en paz, en y paz. vivir en libertad. Y... Bueno, señores, la pregunta del día, ¿teme usted, ¿teme usted posibles repercusiones por relación tensa entre Estados Unidos, entre Estado Islámico y Estados Unidos?